Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo un nuevo tutorial, voy a transformar esta vela en una nueva, vamos a utilizar popurrí de flor seca, dos velas viejas, un colador y las ollas. Para empezar, cogemos la vela vieja y la vamos a poner al baño maría, para fundir el gel que tiene dentro. ponerlo de todas formas al fuego, fuego mínimo y ya os digo al baño maría bien ya la tenemos fundida está líquida la el gel y vamos a pasar a a colarlo para quitarle las impurezas y, y esta tenía granitos de maíz, quitarle los granitos de maíz y todas las porquerías que hayan podido quedar sobre la superficie. Con mucho cuidado coges el, el tarrito porque quema y se vierte sobre el colador. Ya veis que es fácil. Vamos a verterlo todo, incluso los granos de maíz, para limpiar bien el recipiente. Y tener mucho cuidado porque si habéis metido el, el bote de cristal en agua, en agua hirviendo pues estará bastante caliente. Lo que vamos a hacer con esta vela es aprovechar el tarro y la gelatina. Eh, la gelatina eh, es una, suele tardar bastante en, en ponerse líquida. De todas formas, eh, siempre recordar eh, ponerla al baño María. y haciendo una, pi una primera limpieza al tarro, después me lo llevaré a, a limpiar bien con, con agua y jabón Ahora lo que quitamos del colador lo vamos a desechar. Nos queda la, la gelatina, el gel limpito para utilizar de nuevo. Ya veis que aún quedan restos en el bote, por eso me los llevo a limpiar. Ahora meto el otro, la otra velita que tenía al baño María para quitar la parafina. Le voy a dar un golpe de, de calor con la cocinilla, si no tendríamos que esperar bastante a que el, el agua la calentara, bien ya, ya está, con cuidadito la, la retiráis del fuego, Recordar que está bastante caliente. siempre de un trapo o una, una servilleta de cocina de papel y volcamos la parafina para utilizarla para otras velas este vasito también me lo llevo a limpiar Bien, ya los he traído He puesto a calentar agua porque cuando utilizamos la vela de la cera de gel eh, es importante que el recipiente en el que se va a estar este, se va a echar esté caliente. Lo dejamos que se vaya calentando poco a poco. Y mientras, eh, esta vez voy a, a calentar la, la gelatina sin ser al baño María pero porque voy a estar vigilándola. La recomendación siempre es calentarla al baño maría. Bien, ha pasado un tiempo y ya tengo fundida, bastante líquida. Eh, la, ya os dije antes que la gelatina necesita bastante, bastante calor para poder fundirse. La retiramos un poquito para ahora limpiar nuestro recipiente. lo secamos con cuidadito que sabéis que está bastante caliente y por dentro también para que no se mezcle para que no quedan gotas de agua pues no se mezclaría con la gelatina y nos quedaría un efecto feo Ya está. El otro no es necesario ponerlo, calentarlo, porque ya veréis después por qué. Me he quedado un poquito húmedo por aquí. Termino de secarlo. Y ahora. Vamos echándole la flor seca, el popurrí de flor seca, eh, abajo, primero en, la, en el fondo. Que sobre este, esta flor seca eh, estará nuestro vasito pequeño, le echamos le, la gel, el gel la parafina de, de gel un poquito no, no vamos a echarlo hasta arriba asentamos un poquito dándolo, dándole unos golpecitos que no salgan las burbujas vertemos un poquito más y ahora sí ya el vasito dentro y seguimos vertiendo gel por las esquinitas ahora aprovechamos trozos largos o más pequeños para poner por las esquinitas y nos decoren la, esta nueva lamparita o fanal de gel digamos, centramos bien el vasito y, y vamos a seguir echando lo que es la, el gel con cuidadito que nos caiga por fuera. Y ahora sí lo, lo vamos a verter hasta la parte de, hasta arriba de todo. Parece que queda una espumilla blanca, pero no os preocupéis porque al final no va, no va a quedar, va a desaparecer eso, esa espumilla blanca. Estamos llegando al límite y como el, el vaso sube, vamos a echarle otro poquito y después le pondremos cinta aislante para sujetar el vaso que hay dentro. Bueno, os recuerdo, suscribiros si aún no lo habéis hecho, darle un like para los algoritmos y espero que os esté gustando este nuevo tutorial y yo considero que es diferente a, al resto que hay por ahí Estamos haciendo una limpieza de cara a una vela vieja Bien, ahora vamos a ponerle la cinta aislante, pues se sube el vaso que hay dentro. con dos tiras nos llega. Y como nos ha quedado alguna burbujita por arriba pues con un palito de, de los de brochetas lo quitamos. Veis que ya no le queda la espumilla que se ha ido asentando la, el gel. Una vez que, que hayamos terminado de quitarle las burbujas, lo dejamos enfriar. Lo golpeamos un poquito para asentarlo bien. Bien, ya enfriado. Y es hora de retirarle eh, la cinta aislante. Veis más o menos cómo nos va a quedar. Y bueno, este es el resultado final, hemos puesto una velita de dentro, y así nos ha quedado esta nueva lamparilla de, de gel, aprovechando una vieja vela. Gracias por haber llegado hasta aquí y seguir viendo mis tutoriales.